Cordones. La, voz, la voz de lo, de lo, de lo que, que, que no se ve. En los 14 y 20 minutos volvemos con el programa ya con un invitado de lujo en el piso para hablar de todo lo que tenga que ver la agricultura familiar, la universidad y para debatir un poco también de la realidad que estamos viviendo en el contexto productivo y cómo se viene abordando todos esto, estos temas. Eh, bueno Nada más ni menos en nuestra, en nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Sí, totalmente. Aparte de ser un, un invitado de lujo, es un amigo de hace mucho tiempo que venimos militando eh, con el compañero Sergio, así que me parece espectacular. Nos va a contar sobre un conversatorio también que hubo sobre el, la ley de agroquímicos, así que tenemos mucho para... Le vamos a exprimir a Sergio hoy, me parece espectacular. Yo le voy contarle, a contarle también a los oyentes que, que programa tras programa nosotros estamos trayendo eh, eh, entrevistados de que tiene que ver tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos lo que hacen los compañeros desde la desde la desde la facultad desde la universidad desde el inta tiene que ver con todo lo que el, el rubro de, de, de la agricultura familiar de la producción de los, de los pequeños productores sí sí no bueno ya nos acompaña acá en el piso Sergio Dumraus, y bueno, siendo los últimos cambios que hubo dentro de la universidad, le voy a pedir que se autopresente, y así sabremos el cargo que está ocupando, pero es un hombre que ha trabajado hace muchísimo tiempo en lo que es la agricultura familiar, así que nos va a poder aclarar también varios temas de lo que tenga que ver con la universidad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, un gusto estar acá compartiendo con Silvio, con Nazario que hace mucho tiempo nos conocemos hemos compartido y seguimos compartiendo un montón de cosas este, agradezco acá la, la invitación, trato de seguir el programa, veo que cada vez va creciendo en todo sentido así que aparte viene muy bien que haya un programa de este tipo tratando este, cordones, la voz de los productores las productoras en, en la región así que bueno, felicitaciones por todo este ciclo todo este esfuerzo, sé que es un esfuerzo venir acá a estar para ustedes todos los viernes y la verdad que está, está buenísimo estar acá bueno, los agradecidos somos nosotros, Sergio, de tenerte a vos acá, y ¿viste? Eh, sabemos que nosotros nos, nuestros primeros pasos que, que dimos fue allá en la Casa del Trabajador, donde estábamos sábado a sábado junto con vos y todos los compañeros, así que, bueno, me parece espectacular, y bueno, eh, estuve, últimamente estuvimos un poco distanciados, pero siempre algún mensaje, algo, viste, así que... Todo tuyo. Hola, Sergio, bueno, acá desde de, ¿Te, de te, te saluda Germán, che. ¿Me escuchás? A ver, ¿para qué? Ah, bueno, de paso eh, le, le, le, lo, lo presento también a Sergio, un amigo, como decían ahí también. Él eh, está ocupando un cargo en, en el Consejo Social, en la Secretaría del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata y es Prosecretario de Vinculación Territorial de la Facultad de, de Trabajo Social de la UNLP. Y como decía, como decía nuestro compañero ahí, Silvio, tiene una extensa trayectoria ya en la agricultura familiar, desde el INTA primero, ahora trabajando en la universidad, en el Consejo Social. Y bueno, eh, siempre es un gusto que, que nos acompañe, como nos viene acompañando hace, hace varios años ya. Bueno, muchas gracias, Germán. Ahí escuché una parte, la otra, teníamos un problema técnico, pero. Sí, los eh, veo, los veo. Creo que haber escuchado este en general. Bueno, bueno, no, eh, te, te hago la primera pregunta. Dale, dale, recamo. ¿Qué es el Consejo Social de la Facultad? Ah, hemos hablado con algunos integrantes, pero ahora que estás en el piso podemos explicarlo mejor. ¿A qué se dedica el Consejo Social de, de la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, el Consejo Social es un espacio de, donde participan distintas organizaciones sociales, docentes, este, funcionarios de la universidad, que lo que busca es atender toda la problemática social, económica de la región. ¿no? Este, participan de, de distintas municipios de lo que se llama la región capital, La Plata, Berizo, Ensenada, Punta India, Magdalena, Bransen, y a partir de esa, de esa participación se van generando distintas acciones que tienen que ver con las problemáticas que ocurren. ¿no? Eso arrancó allá por el 2010 y sigue, sigue hasta ahora, siempre definiendo distintas comisiones de trabajo de acuerdo a problemáticas Entonces hay una comisión de toda la vida que tiene que ver con la economía social, desde el principio de Consejo, allá del 2010, del Iñez, de niñez, de Hábitat. Cuando estuvo el tema de la inundación, fuertemente se trabajó en la emergencia. Bueno, van atendiendo la problemática que ocurre, digamos, en la, en la región, ¿no? Y donde equipos de las universidades, equipos de las facultades, de las facultad, la distintas facultades, equipos de extensión, pero también de investigación o también de formación de docencia, este, articulan directamente en territorio las distintas este, necesidades, posibilidades que, que puede la universidad aportar a esos problemas que tienen en el territorio. Nosotros en el año 2018, a partir de todo un proceso, o sea, desde siempre participamos de economía social y también desde la agricultura familiar. Y en el 2018, este, 2019, construimos un programa de este, fortalecimiento de la agricultura familiar dentro del Consejo Social. Programa que existe hoy, digamos que ha sido, si se quiere, bastante... Eh, la, la pandemia nos pegó mucho, hubo mucha dificultad para juntarnos, de hecho... Este, no, no trabajamos directamente en forma presencial, sino algunas reuniones virtuales y estamos intentando ahora retomar a las actividades en relación al, al Consejo Social. Lo que sí nunca abandonamos, y por ahí un poco veníamos charlando eh, antes de, de, de arrancar con el programa, con Silvio y Nazario, es todo el tema de la comercialización este, de alimentos en la universidad, uh -huh. este, más allá de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y eso lo hicimos de otro espacio institucional, en la Universidad, que es la Prosecretaría de Políticas Sociales, que hoy es la Secretaría de Políticas Sociales, ¿no? Donde ahí pudimos este, ir concatenando una serie de acciones que nos llevó a armar La Justa, la comercializadora este, universitaria La Justa, donde se vende una gran cantidad de, de productos de la agricultura familiar y de la economía social. Que sale... La, bueno, parte de la propaganda sale acá por la radio, así que los oyentes van ¿vale una vez lo, lo habrán escuchado. Exactamente, sí, ahí tenemos un acuerdo con una serie de, de productos digamos que llegan a la radio y que bueno, los compañeros de la compañía de acá a la radio por suerte nos hacen la, la difusión de, de la junta. hoy de hecho ya que estamos pasando el chivo hoy de hecho este, se abrió la página este, para las compras o sea hay una gran cantidad de productos, ahí hicimos unas nuevas este, compras a una organización que se llama Crece desde el Pie que está en la consulta en la zona de allá de Mendoza con vinos, condimentos, bueno, distintos productos para la venta directa, digamos, de esos productores para que llegue hasta acá. No sé por qué se me escapa la sonrisa cuando dijo vino. Sí, vino, vino Sergio. Así que a full... Sergio, vos, vos sos el vínculo entonces de, dentro de, del Consejo Social, de lo que vienes explicando, sos el vínculo con el sector productivo eh, de la agricultura familiar de, de, de la región capital, de la región de La Plata. Esta es tu, tu, tu función vinculada a la universidad con las organizaciones y las familias del, del sector productivo. Sí, sí, yo soy, o sea, intento serlo, digamos, ¿no? yo y otros compañeros, compañeras más, digamos, ¿no? Pero sí, siempre siempre lo que he intentado, digamos, en los distintos lugares, este también cuando, porque de hecho, bueno. Eh, de alguna manera empecé a trabajar en el INTA en el año 2005 a la vez que empezamos a hacer algunos proyectos de extensión en la universidad con uno que llamaba el Banco Social, allá hace lejos en el 2005 y después la Feria Manos de la Tierra entonces siempre lo que he intentado es integrar ¿no? este, las actividades que tenían que ver con el trabajo en el INTA con los trabajos de extensión y docencia en la universidad con las organizaciones del territorio no tratar de que este todas todas estas partes, digamos, fuesen parte de algo algo común, digamos, ¿no? A veces no ha ido mejor, a veces peor. este, No es fácil porque tampoco es algo que se haga masivamente, sino que, bueno, cada vez por suerte hay más que se suman, pero no ha sido algo este, fácil de hacer. Pero sí, siempre ha sido ese el eje que lo que vos decís, Germán, ¿no? Tratar de, de poder este, articular, digamos, la necesidad del sector con la universidad y, bueno, también con el INTA, ¿no? Uh -huh. Ah, nos quedamos pendientes, miren, escuchando, ah, ah. esperando que hable Germán. <ríe> bueno, eso son ah, cosas que puedo ah, ah, pasar porque es la primera ah, vez que estamos compartiendo por Zoom. <ríe> eh, bueno, Sergio, ¿cómo, ¿cómo ves la situación actual de, de la agricultura familiar, más que nada, acá en la provincia de Buenos Aires, donde más nos toca trabajar? Y veo una situación este difícil, ¿no? Como viene la cuestión en el país en general, ¿no? Muy, muy difícil desde lo macro, o sea, la cuestión más general, ¿no? El tema del aumento de los precios, ¿no? Que eso impacta mucho en la pequeña producción los consumidores, por un lado, y la pequeña producción también, ¿no? No saber cuál va a ser el precio de venta, no tener una mínima previsión, también el tema de los costos, lo que va a costar, digamos, producir, ¿no? Eso, eso nos impacta a todos y todas y ahí digamos esta cuestión de la, de la inflación tan este, desa, tan acelerada me parece que eso nos impacta fuertemente en todos los sectores digamos ligados a la agricultura familiar después las políticas públicas en general bueno hay ciertos planteos de realizar digamos no como que habíamos este, arrancado por mucha fuerza ya a principios de, de, este, de este gobierno pero por cuestiones de la pandemia por cuestiones de la gestión en realidad no ha habido este, políticas públicas este, como se pensaban, ¿no? de acceso a la tierra, ¿no? que se habían sido planteadas, o el tema de ciertas cuestiones más de la comercialización o, o cuestiones que tenían que ver con un apoyo mayor, como que el apoyo está, digamos pero este, más en el sentido de, de cuenta gota, si se quiere. no Lo que sí digamos este se ha visto en todo este tiempo es que hay un ministerio en la provincia que antes no existía, que tiene mucho este, desarrollo, mucha presencia territorial, este bueno la creación de la Dirección Provincial de Agricultura Familiar, entonces, bueno, ahí si se quiere este un mayor peso de, del Ministerio de Provincia, tal vez falte un poco de mayor integración entre la provincia y la Nación, ¿no? Para hacer las cuestiones este, más integradas, que no es solamente en este caso, sino que uno mira que en general, ¿no? Tanto en la economía social, en la agricultura familiar, en distintas políticas, no existe esa relación es muy dificultosa y, bueno, eso genera ciertas dificultades a veces para porque más que complementar, a veces hay como un cierto tipo de competencia, por un lado. Y después, bueno, a nivel municipal no hay política, o hay política, sí, pero una política no de apoyo, sino más de, de perseguimiento, ¿no? Y con esto que pasó, que seguramente lo habrán comentado varias veces, con esta ordenanza ligada al agua, pero sin una ordenanza de, de ordenamiento territorial, de apoyo, ¿no? Con cuestiones este, aisladas y generalmente punitivas para los productores y las productoras. Entonces, bueno, una situación compleja, me parece que sí está bueno, me parece muy piola esto de la multisectorial, digamos, en La Plata, no que exista un espacio que seguramente tiene sus decididas y vueltas, pero un espacio de unidad de las organizaciones productores y productoras que permite este, plantear determinadas cosas y también estar atentos y atentas a lo que pase. no Me parece que en ese sentido, desde la perspectiva de los productores y productoras, esto es bueno, sirve mucho y permite tener una visión más, más general y no tan tan fragmentada, tan, tan de cada una de las organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. Dale, Germán. Ah, perdón. Eh, de que vos decías que hay una cierta desconexión de, de las políticas eh, nacionales también. Eh, eh, hace cuatro o cinco meses se eh, eh, promulgó la, la Ley de Agricultura Familiar, pero todavía no fue reglamentada, digamos, ¿no? Eh, y las organizaciones están pidiendo... Eh, o sea, se hizo el anuncio de que se iba a reglamentar la, la, la, la, la histórica ley de agricultura familiar y aún no estamos esperando, digamos, que se formalice esa reglamentación. Sí, sí, no sé, se, o sea, y aparte se promet, se planteó el tema de la promulgación y 100 millones de dólares, que eran alrededor de, de 15 mil millones de pesos, si no me equivoco, y que tampoco fueron puestos en juego y no hay, parece, no hay visos de que eso ocurra, ni lo de la reglamentación y el financiamiento, digamos, ¿no? que se hizo a la vez en el mismo momento. Sí, este no hay, no, o sea, hay dificultades muy concretas y bueno, y después de lo que ha sido toda esta cuestión de la, eh, la última, no de evaluación, sino el, el aumento del precio del dólar blue, digamos, ¿no? Y la asunción de más y toda la cuestión de tres ministros en poco día, eso todavía está más lejos, digamos, me parece, de, de verse como posibilidad de política pública este, fuerte hacia el sector, ¿no? Sí, Nazario, dale. Perdón que te interrumpí. No, eh, No, yo preguntarle... Eh, vos mencionaste un Ministerio de Provincia en marcha, eh, las herramientas están, por ahí siempre nosotros decimos eh, por ahí un poco falta de, de comunicación, es lo que falta también en el territorio. Eh, después las herramientas sabemos que están, eh, llegan, por supuesto, por tener poca... Eh, Comunicaciones están llegando fuera de tiempo, en algunos casos eh, otras que no se est están terminando de ejecu ejecutar pero sabemos que tenemos es como vos decís, hace falta que, que, que se trabaje el Ministerio de Provincia con, con Nación sobre todo por la agricultura familiar que, que nosotros hoy con Silvio estábamos hablando de que eh, hacer mención a eso hacer una invitación a, a, al secretario, no sé, pero ...buscar la forma de, de, de, de que se pueda trabajar a nivel nación. Vos sabés, Sergio, que hace, en el último mandato de, de Cristina... ...nosotros teníamos más relación directa con nación que con provincia... ...y ahora es al revés. Pero también teníamos un municipio en ese entonces que, que estaba en el sector... ...se visibilizó un montón el, el sector, la agricultura, agricultura familiar... ...se organizaron los productores... Y bueno, esas cosas todavía están faltando, ¿viste? acá, como vos decías, tenemos un municipio que, que mira para otro lado, más allá de que las herramientas de provincia están, por ejemplo, eh, en el tema caminos rurales, viste que todos los, los, los municipios lo, lo han hecho, uh -huh. y este nos adhirió a ese programa, y seguimos peleando por los caminos rurales, que están en, en muy malas condiciones. Y veníamos diciendo... Veníamos hablando con, con Germán, que él decía que va a venir el tiempo así seco, mirá si es llovedor, se te rompen los caminos uh -huh. y no puedes sacar ni la producción. Sí, sí, no, coincido totalmente, Nazario, este, me parece que lo del municipio, aparte ya son casi siete años, digamos, ¿no? Es mucho tiempo de abandono, por así decirlo, en el sentido de, de, de los caminos y también de, de la falta de. Este, de planificación de políticas para el sector, digamos, no no, no hay, ¿no? Ningún punto de vista, ¿no? Ni ninguna comercialización, nada. ni financiamiento, ni salud, ni educación. De hecho, bueno, este ahí, bueno, en abasto, que, que por ahí estamos más, también, ¿no? El tema de, de, de lo que es la salita es un desastre, el jardín, o sea, todas las cuestiones que, que tienen que ver con, con lo urbano y que impactan más todavía en los productores productores que están lejos, generalmente, o más, más difícil de llegar, ¿no? En lo, lo, lo social, por así decirlo, ¿no? Salud, educación. Más la cuestión productiva, el tema bueno de, de, el tema de alquileres sigue siendo muy difícil. Bueno, todas las cuestiones, a veces, ¿cuántos años hace que venimos hablando de eso? No? Y la, la dificultad que hay para poder avanzar. ¿no? Entonces, bueno, este, es una situación, por eso digo, bastante difícil en, en el sentido de lo que está sucediendo. ¿no? Por ahí difícil y algunas veces crítica. Claro, Se va claro. a poner crítico el tema cuando empiece a llover. Claro. Es el problema que no hay acceso a las escuelas. ...no podés entrar a la escuela, no podés llamar a una ambulancia... ...no podés llamar un remis en caso de urgencia... ...no puede entrar a un patrullero... Eh, ...está complicado el tema... Sí, ...pero sí. bueno, eh, nosotros seguimos produciendo... Hay que, el, ...el productor sabe producir... ...y los tiempos están viniendo malos... ...las cosas eh, todo dolarizadas... Lo, ...los insumos para la producción, todo en dólares... ...y nosotros vendemos en pesos, estuvimos hablando en el bloque anterior que estamos vendiendo una jaula de lechuga a, al, al precio de que vale un kilo en una verdulería. Claro, claro. eh, son por ahí nosotros siempre las políticas que están hechas de la provincia vimos con muy buenos ojos esto en la multiplicación de las plantas nacionales, mostrar, demostrar un poco más de 50 variedades de tomate, por ejemplo, en el experimental de gorina. Eh, pero también vemos la flaqueza de que no, no hay disponibilidad eh, en volúmenes, muchas veces para los productores, eh, pero por lo menos se está probando, que es algo que nunca se había visto. Y bueno, charlamos con gente del INTA que viene trabajando con el municipio de Verazategui, por ejemplo, que están armando algo muy parecido a lo que es sería tipo una réplica de lo que es la Estación Experimental de Corina, que es de provincia, ahí en el municipio, esa clase de política de promoción de lo nuestro, digamos, y también de empezar a desdolarizar la producción, eh, sería genial en el municipio más grande del país, esa, claro. con más productores del país. Sí. O sea que Acá en la, la Plata es el principal productor de frutos de, y hortalizas, y flores de corte, eh, y no hay una línea de de acompañamiento siquiera como yo siempre digo siempre brilla de su política de la no política para el sector la única vez que yo vi y agarro sacándose fotos y diciendo que esto es para fortalecer la producción que esto es cuando estaba vendiendo la calle 476 como recién asfaltada estaba vendiendo como un camino para la producción eh, sin embargo nosotros siempre aclaramos que ese se está abriendo trecantri nuevo por, por esa calle por eso fue que se asfaltó ese camino no es para fortalecer la producción eh, y ese tipo de de dichos eh, agrede digamos eh, termina malhumorado, malhumorando a cualquiera okay. ese te, te termina hasta el punto que si lo pensás mucho te deprime porque uno lleva tantos años de lucha como organización, como productor, como vecino y esa es una tomada de pelo. Nosotros tuvimos reuniones ahí en el barrio, nos hemos reorganizado, hemos tenido reuniones con eh, Blesa, también con el jefe de gabinete, eh, pero hasta ahí quedó. De la multisectorial se promovió el tema de los caminos rurales. No, la, la multisectorial, la última reunión que tuvimos fue en Abasto, donde vos estuviste, después no nos llamaron más. Y no, sé no se hicieron nada, simplemente no, no. para enfriar el agua que convocaron a las reuniones y no tuvimos más respuesta después. Y poder avanzar y pensar en política sectorial en el municipio es muy difícil. Sí, ahí me De hecho, parece que. Ante este panorama. Sí. Dale, dale, Germán. No, bueno, ante este panorama, digamos justamente qué, qué, qué aporte están haciendo ustedes o. o eh, están proyectando, de lo que están haciendo ahora y de lo que van a proyectar desde el, eh, la universidad, en este caso el consejo. Eh. Bueno, ahí lo que estamos intentando, o sea, lo que de alguna manera eh, da al el pie el municipio con estos parches tan pequeños, okay. digamos, es este poder eh, por lo menos plantear, ¿no? Porque, bueno, una cosa, la universidad no tiene la capacidad de, de intervención, digamos, ¿no? De estar en el territorio, por parte no claro. le compete este, estar ahí, pero sí como dos o tres cosas, una sería que está, empezamos a juntarnos ahí en, en la universidad y de hecho también nos juntamos con, porque la universidad lo que tiene también es, es universalidad, o sea hay diferentes visiones e ideas, ¿no? por ejemplo el Consejo Social junto con Javier Morroy, que es este, concejal y fue secretario general de la, de, de la municipalidad, que es de, de Cambiemos, convocaron una reunión con distintos grupos de trabajo con el tema de la agricultura familiar. Y ahí cada uno planteamos estas visiones que plantea Silvio Nazario, digamos, ¿no? de, de esta idea más de pensar este, el cordón como algo estratégico, que hay que cuidarlo, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que buscar políticas para eso. Bueno, eso lo empezamos a discutir y la idea es armar un documento que plantee por lo menos las bases de algún tipo de, de, de ordenanza o varias ordenanzas que estén planteando esto, ¿no? que no pasa la cuestión por este una ordenanza aislada, sino que tiene que haber un ordenamiento territorial, definir cuáles serían los lugares donde no se va a poder hacer este residencia bueno, será el oeste, el oeste más lejos, será de abasto para la ruta 6, será ruta 36 hasta una parte, no bueno, hay que definir el ordenamiento territorial y a partir de eso plantear algunas políticas concretas, no por lo menos desde el punto de vista de la ordenanza. Eh, decir, bueno, el, el mercado regional, el mercado regional este no lo puede usar nadie más que los que ya están, está totalmente... Este, tomado por algunos sectores, no hay lugar para, para cosas nuevas. No hay lugar, por ejemplo, para los productores, para no las organizaciones para, de productores. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuál sería el, el rol real de desarrollo? Un, es una de las pocas ciudades que tiene, o municipios que tienen un mercado regional y con la característica que tienen. ¿no? Entonces, bueno, plantear eso, el financiamiento, no hasta, qué sé yo, hasta 30, 40 años hubo un banco municipal, hoy no existe. Bueno, ¿cómo armamos un fondo rotatorio que lo administre la municipalidad que pueda prestar en otras condiciones fuera de los bancos este, que puedan llegar los productores. ¿Cómo se trabaja el tema de los contratos de alquiler? Que el consultorio jurídico gratuito y otras áreas más, este, Nación, de provincia, lo vienen trabajando. Bueno, seis, siete cosas que estén planteadas en una ordenanza que por lo menos este, definan para dónde debería ir el apoyo del sector. Nosotros ahí también venimos planteando: hay dos, dos este, parques industriales. ¿Por qué no en uno de los parques industriales armar? una línea este, de agregado de valor ligado a las organizaciones, ¿no? decir bueno acá hacemos agregado de valor, conservas, dulces, este, desecados, etcétera, ¿no? cómo articular fuertemente con la este las, esta fábrica de alimentos secos que hizo la universidad, pero en una lógica de decirle bueno préstenos para, para hacer alimentos secos y venderlo al otro lado, bueno todo eso más vale que requiere apoyo, no lo pueden hacer las organizaciones solas digamos diciendo bueno acá traigo la producción y ya está sino que se requiere mucho más apoyo. Entonces, nosotros planteamos, seguimos planteando, o sea, no es que nunca lo planteamos, sino que lo venimos planteando, lo que pasa es que van cambiando los momentos, entonces hoy, por ejemplo, que esté esta sala, eh, esta fábrica de alimentos este, desecados de la universidad, haría la posibilidad de hacer otras cosas. El tema de eh, lo que venimos haciendo nosotros, más pequeño, pero nos parece importante, lo que tiene que ver con la, la, la comercialización de alimentos, que lo venimos haciendo de forma digital, pero también planteamos la posibilidad de pensar también en algún centro de logística, ahí, ¿no? como que pueda ser un lugar de un galpón donde haya este, un mercado mayorista, este, armar una red de almacenes también de la universidad, en línea con lo que se viene haciendo, tanto economía social como agricultura familiar. Bueno, ir explotando de alguna manera los procesos este, comerciales que ya se vienen dando, siempre de esta lógica de eh, precio justo, de, de consumo responsable, de agroecología, ¿no? en esa línea, ¿no? que por supuesto no tiene el impacto que pueda tener este, algunos otros procesos este, municipales o provinciales, pero que nos parece que hoy el volumen que se ve, nosotros vendemos al menos unos 400 bolsones, 200 quesos, este 50 kilos de hierba, perdón 50 kilos de miel, 200 kilos de hierba, digamos, es un volumen más o menos importante que es más grande que lo que puede ser una feria, digamos. Esos ¿no? números... Eh... De la justa. Eso ¿Pero esos son semanales o, o quincenales, diarios? Quincenales. quincenales, no quincenales. quincenales. No, en, dos veces por mes. Dos veces por mes. Que, uh -huh. Pero tampoco, por supuesto, lo que más este, porque las compañías las han hecho mucho esfuerzo para convertir una parte de, eh, de su quinta en agroecológica. ¿no? Entonces ya hay una parte de transición donde no se echa químicos, donde hay más biodiversidad, donde hay un trabajo con el suelo, bueno, lo que ya conocen ustedes pero bueno tienen y no es muy grande el terreno será media hectárea una hectárea pero le sobra mucho digamos no porque para hacer esa cantidad de bolsones este con poco menos con mucho menos se hacen los bolsones entonces ahí es donde viene la demanda, che, ¿dónde ubicamos toda esta producción agroecológica? No, ¿no? Está, no están, dados los mercados todavía. No para están que... dados los mercados, no, claro. claro. Y aparte eso, hay no. diversidad, sí. entonces el ¿qué hago con el hinojo, por ejemplo? O con el apio, que no sé si se vende tanto, ¿no? El tomate, lechuga, tres o cuatro cultivos que salen siempre, pero hay otros que no, el cale, cale en algunos lados sí, en otros no. Entonces, bueno, toda esa, esa cuestión, este, tendría que ser trabajada también desde el municipio, y nosotros tratamos también de buscarle la vuelta, ¿no? de ver dónde vendemos, de generamos, hay Creemos que hay algunos canales para, para caminar fuertes. El tema de las dietéticas, ¿no? Las dietéticas hay, no sabemos cuántas, pero yo creo que debe haber más de 500 dietéticas en la plata. Podría ser un lugar para caminar este tipo de, de, de productos. Esto que decimos, los almacenes este, universitarios en algunas facultades. Bueno, hay posibilidades. Las verdulerías también hay, algunas verdulerías este, agroecológicas con otra lógica distinta, ¿viste? Más de verdulería no convencional, eso también está... Bueno, todo eso este, necesitamos ir con esta idea de juntar el este consumidor con el productor, digamos, ¿no? Es más lento, no, no llega a todos, ¿no? Porque vos decir bueno, hay 500 productores, ¿no? Mil productores de una organización grande de acá, de varias organizaciones. Bueno, no más vale que no todos van a poder vender ahí, pero sí ir mostrando por ahí otra, otra forma, otro proceso de, de trabajo, ¿no? Yo creo que el, el gran desafío que se está dando ahora es el el tema del proceso de cambio de la producción, que está planteado de, de, desde el inicio, desde el lugar del INTA, que promovió muchísimo lo que es la agroecología, la universidad, y hoy en día también el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que tiene una, por primera vez cuenta con una dirección de agroecología, bueno, por primera vez también contamos con la dirección de agricultura familiar. Claro. Eh, así también... Nosotros lo, creo que hemos tomado algo de conciencia también los productores, hay muchísimas cantidades que se está informando o está llevando ya el proceso de cambio, pero hay grandes dificultades, por ejemplo, para adquirir los productos eh, y los preparados agroecológicos, que no es sencillo, no todos los productos son fáciles de preparar, eh, por ejemplo, yo siempre digo que lo que más me cuesta conseguir es el jabón potásico porque uno es cuesta mucha plata, y el preparado no es fácil, no es sencillo y también lleva sus procesos bueno, cada uno de los productos no son fáciles de preparar y tampoco tenemos grandes volúmenes donde se preparan donde pueda adquirir uno cada vez que quiere claro. así que tenés que ir previendo mes a mes a ver qué, es, qué producto te va a ir faltando y necesitas eh, también controlar mucho más lo que es eh, el conveniente de siempre es que es la arañuela y el trip que por ahí lleva más, más aplicaciones haciendo lo agroecológico eh, en lo particular yo lo digo por el tema de las flores que siempre las flores se consume a través de los ojos claro. no con el paladar y así que siempre y eso también eso también pasaba con, con lo híbrido claro. porque la gente el consumidor de, de, de hortaliza de hoja o, o de fruto fresco, consumía por los ojos igual. Claro. Eh, si era lindo te lo compraba y si no, no, viste. Entonces también pasaba por ese lado. Todo lo bueno, todo tenía que tener muy buena vista para que te lo compren. Y así fue eh, cambiando. Y, y ahora nos está costando, eh, como decía Sergio, eh, la venta de lo agroecológico. Vos van a ver un bicho y van a decir, pero esto por qué? hay que concientizar, falta un poco de concientización. Eh, por ahí te, te quería preguntar, Sergio, si sí. ustedes en las reuniones de, del Consejo y, y de donde vos estás trabajando, si eh, la reunión con los consumidores, con eh, organizaciones de, de, de consumidores, ta, se está dando ese tema también, me parecía, a mí me parece sí. muy importante, sí. porque nosotros ponerle dentro del el Consejo del AMBA, se estaba pensando eh, en eh, sumar algunas organizaciones de productores este eh, de consumidores barriales o, sí. o, o organizaciones este, sociales ¿viste? para sumar a las reuniones el consejo eh, del AMBA del INTA ¿viste? Claro. así que eso sería muy importante me parece a mí para por una parte para ver eh, hay ciertos artículos que vos a un barrio no lo podés llevar, claro. porque no, sabés que no lo vas a vender. Sí, sí. Entonces, ejemplo, mencionaste el Cale. El Cale, cuando recién apareció, se hacían las primeras plantaciones, era vendible porque había muy poca cantidad. Claro. Y ahora ya casi, eh, no sé, no, no será un 50% de los productores, pero ya claro. lo están haciendo claro. bastante. Entonces ya no, ya no hay a dónde ubicarlo eso. ¿viste? A mí me parece que es central lo que vos planteás, este, Nazario, de avanzar eh, en esta cuestión de consumidores y consumidoras, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacer, hay, algunas experiencias hay, por ejemplo, yo conozco una que se llama Colectivo Agroecológico de Río Negro, no porque fui, sino porque ya la he escuchado contar varias veces, que son consumid eh, familias consumidoras que, que se empezaron a juntar y empezaron a buscar sí o sí productos agroecológicos, entonces... Ellos fueron cambiando a los productores, porque decían, nosotros compramos si es agroecológico, si no, no. Y, y eran muchas familias ellos, 200, 300 familias. Entonces pasaron de arrancar con tres productores a tener 17, 20, y después ahora están pidiendo en otro lado. Bueno, hay todo un proceso ahí muy interesante de trabajo. También en Chubut me dijeron que había algo parecido, digamos, pero son todavía poquitas. Es como cuando arrancamos con la feria hace 15, 20 años, ¿viste? O sea, es algo nuevo pero para mí pasa por ahí, claramente, digamos. Después lo otro que me parece que es muy interesante es esto de, de las radios de comunicación popular, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos este, todo el tema de la difusión de la Justa y seguramente otros compañeros también, de otros colectivos, acá en Estación Sur, en Radio Trinchera, también estamos en la Radio Universidad, en 021 querían también pasar algo, o sea, como buscar este, el espacio de comunicación de, que esta, de estas cosas, ¿no? Ya sea en publicidad, en notas, en podcast, en, en programas, en todo lo que tenga que ver, ¿no? Como plantear esto, que no es lo mismo comprar, digamos, la lechuga de la verdulería, que no sabe dónde viene, sino comprar una lechuga agroecológica de un productor, un compañero, sabe la familia, bueno, el tema de la, la trazabilidad, digamos, y ligado a la, a la agroecología, a la forma de producción. Entonces me parece que ese es otro punto, la comunicación popular y juntar todo lo que se pueda y armar redes en ese sentido. Y después estamos haciendo algunas cosas, por ejemplo, en, en La Justa tiene dos, 12 nodos, entonces ahora en noviembre vamos a hacer una campaña de agroecología que le vamos a mandar para que ustedes también le, le den manija, con visitas a las quintas, con este, algunas acciones, vamos a hacer una acá en Barrio Hipódromo, acá cerca que hay una este, unidad básica ahí del encuentro, de los compañeros de miles que son parte de, bueno del de, de espacio de La Justa también, para plantear esto de con los consumidores y si pasamos la película el camino hacia la agroecología en otro nodo de la hormiguera, con que fueron con ahí gente del barrio, del nodo, y charlamos y vemos, ¿no? Todo en este sentido todavía por ahí nos falta más método decir, bueno, ¿cuál sería? ¿cómo? ¿para dónde vamos? Pero sí este, generar todas las, las acciones que podamos en esta línea, ¿no? Me parece, bárbaro lo que vos decís lo del AMBA, de sumar, o sea que no esté solamente la voz ya sea de los productores y las productoras o de nosotros que venimos trabajando más de la cuestión más técnica, sino que estén también los consumidores, los consumidores. Porque si no, porque el proceso ese de fuerte demanda de los consumidores, creo que se vio la pandemia, muy fuerte, ¿no? Que se compró mucho, ¿viste? Que te pedían, que estaban. Pero después, ahora la vuelta a este año ha sido más difícil, ¿viste? Ha sido muy difícil, que estamos todos corriendo. Entonces aprovechar eso también, ¿no? Aprovechar lo que pasó antes y que no quede ahí, ¿no? Como como volver a esas cuestiones, me parece que Sergio, está es bueno. interesante... Todo lo, porque mi pregunta que, que te iba a hacer, y bueno, ahora refuerzo, iba en ese sentido en, en el tema de, de, de, de, de la comunicación también, pero de, de lo productivo, cómo comunicar. A, voy a un ejemplo, eh, vos decís, eh, quiero consumir un producto agroecológico, pero cómo sé yo que es, que es un yo consumidor, que sé poco o no sé nada... ¿cómo puedo llegar a ese, a ese eh, producto y cómo puedo confiar en ese producto y cómo sé que es agroecológico? Porque ahora voy a la verdulería y seguramente estoy comprando eh, productos eh, que, no, que no tienen que ver con la agroecología, o por ahí sí, a algunos les llega, pero ¿cómo sabemos eh, a través de esta. Por eso es lo que está bueno lo que decís vos, porque es, es un proceso de, de mucha eh, visibilización y comunicación hacia la afuera para que el, el consumidor sepa lo que está comprando y y sepa que eso es parte de un circuito eh, virtuoso. Bueno, es, es todo un problemita ese que estás planteando, pero básicamente siempre se trata de la cuestión de la confianza, digamos, ¿no? Pero cómo se construye, cómo se muestra esa confianza de saber que este, lo que se está produciendo es agroecológico, ¿no? Entonces ahí está muy fuerte el tema de los SPG, que son sistemas participativos de garantía donde este, participan productores, consumidores, instituciones. Lo que pasa que llevar adelante los circuitos de SPG no es fácil, no es fácil porque es complejo, este, tiene mucho costo en tema de tiempo, en tema del tiempo que hay que estar reunido, etcétera etcétera Entonces me parece que este, hay que buscar formas más simplificadas de, en la lógica del SPG. Una puede ser esta de este, las visitas, los momentos para ver quiénes son los que producen, de qué manera... Este, la comunicación, ¿no? si uno va a una verdulería cualquiera, dice agroecológico, pero no está en ninguna red, no está este, referenciado con ninguna este, radio comunitaria, ningún canal, entonces, este, bueno, no tenés tanta confianza de saber que ese productor productora es agroecológica. Ahora sí es parte de una red, de un colectivo, está en el marco de visitas que hacen este, consumidores y consumidoras, está el INTA, está la universidad, bueno... Puede haber alguien que lleve una lechuga que no es lo que dice que es, pero sí hay todo un proceso de acompañamiento, de confianza, de construcción de esas redes. Yo creo que en esta etapa es eso, para ir de alguna manera haciendo este, lo más este, fáciles los SPG y además que participen más consumidores, porque los SPG casi no participan consumidores, generalmente somos los técnicos, uh -huh. los productores. Entonces, en esa construcción, digo no tampoco querer tener el SPG perfecto porque pasa a ser una cuestión de investigación más que una cuestión de, de intervención, ¿no? Entonces, y era una lógica al revés, ¿no? Veamos cómo mejoramos la cuestión de la intervención, lo comercial, etcétera, e ir viendo cómo mejoramos la cuestión de la investigación también, ¿no? Eh, por ejemplo, en la provincia ahora está, podríamos decir eh, que tiene un registro de productores agroecológicos que para tiene varios requisitos como para poder ser parte de ese claro. registro y alguna de las cosas que, bueno, ya le, el programa pasado habíamos dicho que se iba a llevar el primer la primera feria, feria. Eh, de la provincia de Buenos Aires de productores agroecológicos, que tuvieron gente de diferentes municipios, la verdad que la mayoría de los municipios estaban presentes, que tuvieron muy buena venta y hubo una circulación de gente muy buena. Bueno, Germán, yo te vi ahí, así que nos saludamos un rato. Que, sí. La verdad fue sorprendente porque encontraba gente de diferentes municipios donde tú podías acercar y preguntar y también algunas cosas que eran sorprendentes, que por ejemplo, que por acá no se hace o no se produce, que la verdad que valió la pena. Yo creo que dentro de poco habría que repetirlo y sumar un poquito más lo que es la comunicación al respecto. Siempre decimos, y cada vez que vienen gente tanto de la universidad como también como referente político, como sos vos, Sergio, yo creo que la grande flaqueza de los últimos tiempos de los digo los porque eso veo en la forma general de lo que se viene realizando en los diferentes ministerios el tema comunicacional eh, muchísimos productores no saben lo que pasa adentro del de Ministerio de Desarrollo Agrario y bueno también lo que pasa en Nación también igual que la de provincia pero hacemos lo que podemos nosotros en nuestro lugar acá para comunicar pero no no es suficiente eh, Vos lo ves factible que, bueno, en algún momento se pondrá en la pila para informar eh, las autoridades correspondientes a la gente como debe ser, porque además de la página oficial, yo creo que en toda mi vida me metí tres sí, veces en la página si entro, oficial. Entrás a la página si, si hay algo que te interesa, si no, viste, claro. como que no la ves. Sí, eh, lo que pasa que si uno lo piensa de una mirada, si se quiere más de comercial en el sentido de, de cómo bueno. hacemos para una comercialización alternativa, seguramente el Ministerio va a estar lejos de eso, porque tiene otra lógica, ¿no? una lógica más de política pública. ¿no? Debería construir, sí, el Ministerio, estas redes, ¿no? o apoyar estas redes para que se armen estas redes de este, comunicación popular. Pero el Ministerio en sí me parece que va a ser difícil, tanto nación, provincia, sí debería promover y fortalecer esos procesos, pero llevarlo adelante, ese ministerio va a ser este, difícil en ese sentido. ¿no? Eh, después, lo que yo creo, capaz que, no sé si están de acuerdo, pero en general son pocos los que creen en la economía social, en la agricultura familiar en general, de, la, de la, los políticos, las políticas en general. ¿no? Se piensa más que es una cuestión que puede servir para contener, pero no sé si este, se piensa que... Eh, va a ser, digamos, este, un motor del desarrollo o va a ser una parte importante de la alimentación de, de nuestro pueblo. Entonces, en general, se le da un lugar más de asistencia, ¿no? Y eso sigue, por más que lo venimos diciendo hace 15, 20 años que la agricultura familiar es más allá que la cuestión de entretenerse, sino que es muy fuerte el, lo, el lugar de, de la alimentación, bueno, no no, no hemos visto, este, tal vez sí los que estamos en el sector, ¿no? Los que todos los compañeros y compañeras que laburan en el sector de la agricultura familiar, pero no de este gobernadores ministros bueno otros sectores este presidente lo que sea digamos ¿no? que están como en otro en otro cargo político de mayor jerarquía no se ve eso no generalmente sigue en estando este, de un lugar en este sentido eh, del que hablabas de la economía popular eh, ustedes van a hacer eh, el, a fines de octubre 26 27 28 de octubre las primeras jornadas de economía popular social y solidaria ahí en el trabajo social ahí en la calle Exactamente, de 1983. Sí. Eh, trabajo social, eh, este año, el año pasado hicimos con mucho esfuerzo las jornadas de agricultura familiar en Gorina, ahí en instalaciones del Ministerio. Este año era muy cerca, digamos, porque siempre la hacíamos en agosto, entonces, bueno, ahí trabajo social cada vez se inserta más en todo este proceso de acompañamiento, ¿no? ya no de la cuestión de productiva, sino de, de más este, socio-organizativa, ¿no? de, de acompañamiento, de apoyo, con todas estas cosas más sociales que no son solamente el tema de la producción. Entonces va a haber una, una jornada de economía popular, social y solidaria el 26 con un panel ahí están Mercedes Carocholo, este Rodolfo Pastor y otros compañeros y compañeras el 27 una feria muy grande y algunos paneles y encuentros de trabajo y el 28 vamos a hacer algunas visitas a este productores de la agricultura familiar y también de la economía social con la idea de sí de, de civilizar el sector y más un mejor más en esto de que la universidad y las facultades se metan con el tema, ¿no? Qué buen trabajo que están realizando. Bueno, Sergio, la hora no va corriendo, son las 3 y 2 minutos. Pasaron casi una hora. Muy Así bien. que. Podemos seguir charlando con él un no. ratito todavía o no. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar unos temitas y después sí podemos hablar 15 minutos más? Si sí, es que. Cuenta con tiempo, pero de ya, muchísimas gracias en mi humilde lugar. Por compartir con nosotros este hermoso programa que nosotros venimos a hacernos con todas las ganas porque nos encanta. No, gracias a ustedes, la verdad que buenísimo estar acá, ¿eh? me encanta a mí también. Eh, bueno, ahí les dejo a mis compañeros para que terminen la nota con Sergio. Solamente, bueno, desde eh, de, de mi parte agradecer y sabemos del trabajo que estás haciendo y espero que, bueno, que, que, que la universidad siga ahí aportando lo suyo desde en, tu, en, en, en tu rol y el, y el equipo que, que tenés ahí contigo, y, y también desde el INTA, que vos, vos sos trabajador del INTA, estás eh, momentáneamente trabajando en la universidad, pero el sentido que tiene todo esto es siempre eh, ayudar o a, aportar un granito de arena para que eh, los agricultores, les agricultores familiares, vivan un, un poco mejor, ¿no? es, es muy grande esa palabra, pero esa es la idea. Sí, sí, totalmente, gracias Germán, siempre es la idea esa, de distintos lugares, pero... Siempre con ese compromiso, totalmente. Bueno, eh, Sergio, eh, vamos a hacerte la pregunta que... del rigor ahora. <risa> Estuviste, me sumé yo también al conversatorio ese por la ley de, de, de agroquímicos. Eh, vos fuiste uno de los que escuché, no los escuché a todos. Eh, pero bueno, Adelante, usted explicará de qué se trata, cómo cerró... Eh, sí. A mí no me pasaron todavía no, nada todavía del de, de conversatorio, así que creo que vos lo debes saber. No, Bueno, eh, fui convocado, eh, eso lo organizaba el Frente, Frente Grande, de acá de La Plata, también un centro cultural, que yo conozco ahí a unas compañeras de Centro Cultural Desmadejando, que tienen un programa acá también de, de radio, este si no me, acuerdo, no me acuerdo bien el día, pero, pero tienen un programa acá en la radioestación sur y bueno, ahí este hubo distintas voces es un proyecto de ley que todavía no está presentado que se va a presentar en breve planteando el tema de este, la no fumigación por ejemplo a mil metros de, este, de escuelas, de pueblos ¿no? porque estos generalmente son ordenanzas pero no hay todavía una ley provincial y planteando algunas cuestiones este, específicas ligadas a, este, a zonas de no exclusión directamente o sea, de no de exclusión, perdón, de exclusión de la fumigación y la posibilidad de algunos programas este agroecológicos, ¿no? Había una mirada, me pareció a mí, más, este por lo que vimos, más bien técnica ambiental, digamos, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no, bueno, hacer una historia clínica ambiental, digamos, ¿no? Más este ligado al, a las cuestiones más convencionales ambientales. Charlamos por ahí con Nazario que hubiese sido importante una visión más desde de los productores, las productoras, de cuáles son las condiciones, ¿no? Porque ahí era medio que blanco-negro, no se establecía transiciones, cuestiones que me parece que son importantes tener en cuenta cuando se trata de una gran cantidad de productores, como decíamos hoy, de productoras que, que producen muy convencional, entonces pasar a, a, lo, a lo agroecológico requiere una gran cantidad de políticas. Bueno, esas cuestiones no estuvieron muy en, en debate, pero nos parece importante, por supuesto, avanzar con proyectos y discusiones que tengan que ver con el tema de este, la regulación del uso de agroquímicos, ¿no? Ahí este, están estos dos paradigmas, se quiere más el de buenas prácticas por así decirlo, ¿no? Con, con zona de no exclusión este, eh, lo que son agroquímicos de banda verde menos tóxico por un lado y la otra que directamente no utilizar que es la agroecología ¿no? Que supongo ya a esta altura me parece que muchos y muchas pensamos que hay que ir por los dos pasos, por los dos caminos ¿no? Porque también hay que ver que no todo el mundo va a cambiar de un día para el otro, entonces regular sí la cuestión del de, de no el uso así abusivo, ¿no? en forma masiva, y por otro lado seguir trabajando por este otro cambio que es mucho más, más importante, más, lleva más tiempo, ¿no? Y que eso hay experiencia, la que veníamos contando acá, como la del Renama, que es toda la parte extensiva, donde hay un montón de productores, productoras este, pequeños, medianos, que hacen agricultura y ganadería, y se vienen metiendo cada vez más y les rinde económicamente también, ¿no? con una baja de costo impresionante, bueno, un montón de cuestiones que sería a largo de charlar. Entonces. Interesante en ese sentido, ¿no? De plantear el tema, discutirlo, de ir escuchando. Ahí lo que por ahí planteamos algunos también era esto de que estaría bueno que estas discusiones lleguen a todos y todas, porque si no está muy afuera todo el mundo de esto, ¿no? O se toman eh, medidas de blanco-negro, o sea, está bien el ambientalismo, está muy bien, es muy importante ¿no? poder cuidarnos. Este, nuestra, nuestro ambiente, nuestro planeta, pero también está bueno escuchar cuál es la realidad de los productores y las productoras para ver cómo ir hacia eso. ¿no? Sí, totalmente. No, no, yo ahí cuando me metí en la charla dije que quería me gustaba escuchar más la voz de los productores y me, si no me equivoco era yo y no se sé, mencionaron Ruli no sé. No, pero otro, Rulli no es productora, ¿verdad? ¿no? Eh, pero nada, más, nada este, más. No había la voz del productor, no. así que bueno, no me dejaron explicar muy mucho, me cortaron porque ya casi estaba sobre la hora, no es que... Eh, no sé cómo lo viste vos, pero yo escuché varias voces eh, más de lo técnico que otra cosa, eh, que no tenía muy mucho que ver, o sea que estaba más sobre lo, lo, lo, lo extensivo a mi punto sí, de vista. Sí, sí, estaba más sobre lo extensivo. Sí, sí estaba más planteado con, con esta cuestión de la fumigación aérea, claro, la fumigación sí, sí, sí. aérea, hacer la fumigación este terrestre digamos a de determinados con esas zonas de exclusión, si estaba más planteado, ahí después este ahí el, el diputado Chanco trajo un poco la, la cuestión más de la zona, de lo que tiene que ver con, con la cuestión inmobiliaria más acá, sí. pero bueno, y además eran muchas muchas visiones distintas a la vez, digamos, no pero bueno, me parece que como, como proceso inicial de traer la discusión, estuvo bien, digamos, ¿no? en ese sí, sentido. Sí, sí, totalmente sí Bueno, Sergio, no sé si algún, vos, Silvio, tenés alguna pregunta más para hacerlo, y Sergio dijo que ya le quedaba poco tiempo, me parece que de sí, cinco. Sí, yo creo que ahí. 5 ya se fuimos a 10. <ríe> sí, sí, yo creo que mejor lo cortamos acá y vamos a dejar abierta ah, una próxima visita acá en el piso para poder profundizar todo este tema y también seguramente va a seguir surgiendo otros temas más para poder debatir también y porque este proceso de charla debate con diferentes actores de lo que tenga que ver el cinturón verde en general no solamente de acá la, de la plata sino de la provincia podríamos decir el país yo creo que recién está saliendo sí, se recién sí. está empezando así que Sergio de mi lugar muchísimas gracias eh, la verdad que agradecemos mucho tu tiempo que nos acompañe hoy así que Gracias a todos No, gracias a ustedes y sí, lo vamos a seguir informando de las jornadas y después de esa semana de agroecología que vamos a hacer en noviembre para, para compartir, bueno, para ver y siempre y cuando quieran, este, ningún problema sí. por acá. No, yo ahí. todavía, me quedó una pregunta Dale. y no quiero no quiero dejarlo pasar. No, vos me dijiste que hacían visitas, charlas a las quintas, eh, eh, estas, estas visitas, estas charlas son a cualquier tipo de producción, me parece muy importante que es para el convencional y para lo agroecológico. Para ir concientizando un poco a los productores. Claro. No, estas son eh, son para, solamente se van visitando las quintas agroecológicas. Uh -huh. Pero, Pero y, podés plantear y, y a ver si se puede. puedes decir que vaya a visitar eh, algún productor ah, convencional. Claro. Ah, sí, sí, no, eso sí. Y, y también decirte que, por ahí decir, mira vos lográs esto y decirte, queremos ir a charlar con Nueva Esperanza. Una suposición. Y nos tirás un día y nosotros te decimos, mira, tal día sí, tal día no. Y, y puede ser importante. Está a bueno. mí me parece muy importante, si vamos a apuntar, estamos de hecho apuntando a lo que es la agroecología, buscar la forma de cómo llegar a las organizaciones eh, que todavía están en pequeñas vías de transición. Y yo siempre digo, como dije ese día también, que las condiciones no están dadas todavía porque no está la semilla, como decía Silvio hace rato. Bueno... bueno. Eso quería decirte bueno, y no. muchísimas gracias Sergio, doble, eh, porque estás acá y porque ese día me pasaste los el, no, eh, para estar en esa charla, en ese conversatorio y después pasame algún, le digo al aire, pasame algún contacto de las chicas que coordinaban Dale, este, no. sí, sí, te paso el este conversatorio también para sacarle un día al, al aire, ¿sí? Perfecto. Gracias Sergio. Gracias a ustedes. Eh. Estamos viendo. Bueno, Lari, ¿qué te parece si escuchamos a Antonio? Atando cordones. La voz, La voz lo de lo que, que, no que no se ve. No tu herencia y tu raíz.